La bióloga Ana Veiga, madre científica de la primera niña probeta de España, es la protagonista de un nuevo mural del proyecto Dones de Ciencia, iniciativa de la Universidad Politécnica de Valencia y el Centro de Innovación Las Naves del Ayuntamiento de Valencia. Obra del artista Marta La Peña, el mural está situado en el Centro de Educación Infantil y Primaria de Pinedo. Aquest moral mural es eh, todo un honor para mí, al eh, figurar en esta serie de murales eh, de las naves y de la Universidad Politécnica de Valencia, realmente para mí es algo excepcional. Si eso sirve es para que los niños eh, tengan más conciencia de lo que representa la ciencia y intenta animar a algún de ellos a dedicarse, eso ya ja será una gran. Un gran logro. Es un campo fascinante, es un campo en el cual tienes la oportunidad de aprender cosas nuevas continuamente y espero que haya vocacions científicas que vayan apareciendo cada vegada mes, tanto en nens como en nenas, porque en eso no hauríem de, de hacer la diferencia. Sí. En el mural destaca un retrato de Ana Vega acompañado de una segunda imagen con el reflejo de su figura y de referencias directas a su investigación. Haciendo un poco de, de referencia pues, a, a todo lo que, lo que ella proyecta como mujer, como persona, como científica. En la parte de abajo, sobre todo del mural, sí que he hecho referencias más eh, simbólicas de, de la ciencia, de los temas que ella trata, como pues, las células madre, la reproducción in vitro, la reproducción asistida. El mural fue inaugurado por la propia Ana Veiga, a quien el alumnado del centro pudo conocer en primera persona y hacerle muchas preguntas. ¿Ya volviese científica? Sí, de chicoteta a la escuela ya sabía que me la ciencia, las ciencias naturales, los animales... Con este son ya 27 los murales con los que Dones de Ciencia está contribuyendo a visibilizar en los centros educativos la figura de grandes mujeres del mundo de la ciencia, en un proyecto que cuenta con el apoyo de la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología del Ministerio de Ciencia e Innovación.